David es un estudiante de fisioterapia. Se encuentra pronto a iniciar el desarrollo de su práctica en el campo de la salud laboral. Al llegar a la compañía Valoriza S.A., empresa constructora, identifica los oficios y tareas que realizan los trabajadores. Reconoce las instalaciones de la empresa, observa que las labores tienen que ver con el movimiento corporal humano. Encuentra el caso de Carlos Ríos, obrero de construcción. Identifica que la empresa realiza sus contrataciones con todas las prestaciones sociales EPS y ARL. Carlos trabaja hace 8 años para la empresa y realiza las labores de carga y descarga de ladrillos, montaje de mampostería e impermeabilización de muros. Su jornada laboral es de 8 horas, inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde. Tiene tiempo para desayuno y almuerzo. David, al revisar la historia laboral de Carlos, identifica que antes de trabajar en esta compañía, trabajó en una empresa de mensajería en el cargo y descargue de mercancía y tuvo varios episodios de lumbargia mecánica de los cuales se recuperó bien. La empresa le entrega su dotación de elementos de protección, pero Carlos no los usa con frecuencia, a veces los deja olvidados en el área de almacenamiento. A Carlos le realizaron una valoración médica anual y le encontraron escoliosis de la columna vertebral-dorso-lumbar. Lo remitieron a iniciar tratamiento por fisioterapia con algunas recomendaciones para el trabajo. Carlos se encontraba subiendo a un tercer piso unos ladrillos con un peso total de 40 kilos, realizando un giro con su espalda en donde quedó bloqueado en posición de flexión anterior de tronco sin poder enderezarse y con mucho dolor. Fue llevado a urgencias, pero la empresa no registró el accidente ni llenó el formato de reporte. Lo atendieron por la EPS y lo incapacitaron por 10 días con medicación analgésica, relajantes musculares y reposo. David se pregunta finalmente, ¿qué debe mejorar la empresa Valoriza para que sus trabajadores no se accidenten ni enfermen? ¿Por qué don Carlos, al conocer su labor diaria, no usa con responsabilidad sus elementos de protección? ¿Cuál es la labor del fisioterapeuta en áreas de la prevención de lesiones osteomusculares? ¿Es necesario establecer controles y normas de seguridad para evitar más accidentes en la empresa valoriza? Su verdadero reto es hacer algo desde su campo de acción de fisioterapia. Por tantas personas que dedican su vida a esta empresa y que deben conservar su vida y salud a pesar de las circunstancias.